Bueno, vamos a aplicar lo que hemos visto en otros vídeos sobre, sobre dibujar bocetos a partir de, de, de observar la, la realidad y de simplificarla un poco, que es para mí el principio del dibujo. Dibujar no es más que, que ver la realidad en objetos sencillos. Y después de haber estudiado un poco cómo se hace pues, el cuerpo humano, también hemos visto algunos animales, vamos a tratar de aplicarlo a acciones un poco más complicadas. Um, por ejemplo, las acciones abstractas son un poquito más complicadas que, que algo concreto como, como caminar, que es lo que habíamos hecho en otras ocasiones, o sentarse, por ejemplo. Eh, bueno, como siempre vamos a reducir todo a su más mínima expresión. Estoy haciendo un, un rectángulo, que va a ser una mesa. Voy a hacer pues, una tienda en la que alguien está comprando. Y para que se vea la acción de pagar. Después de haber hecho la estructura de la mesa, como decíamos en la elección del boceto, hay que hacer líneas muy finas y muy suaves para que luego podamos corregir, hacer ajustes, etc. Otra cosa importante es ir decidiendo un, un estilo para nuestros personajes. Por ejemplo, yo suelo hacer una especie de cono para el cuerpo, después de haber colocado el hombro y las caderas... Bueno, de hecho, luego al mismo tiempo, hombro y caderas. Después coloco la cabeza y coloco los brazos y las piernas en su sitio correspondiente. Aquí hay un brazo y aquí hay otro brazo. Se podría hacer de otras formas, por ejemplo, cada uno tiene que decidir eh, pues un estilo propio, no, no es conveniente copiar a nadie. Se puede hacer, por ejemplo, una vez que colocamos la estructura básica, Pues puedo hacer, no sé, pues un cuerpo que sea un cuadrado. Y piernas así tipo espagueti, por ejemplo. Y las manos círculos. O puedo hacer de cualquier otra forma, por ejemplo, otra vez la estructura. Pues... Pues puedo hacer un círculo para el cuerpo y pues palitos para las piernas y palitos para los brazos. Y no sé, puedo hacer unos pies así... Gordos. Puedo hacer la cara que solo sea así. En definitiva, escoger un estilo propio y luego ceñirse a ese estilo. Hacer todos los personajes más o menos del mismo estilo. Bueno, en mi caso, yo suelo hacer así una especie de cono o cilindro. Voy a colocar los hombros de esta otra persona. Las caderas. Me he dado cuenta de que va a estar muy lejos porque quiero que el brazo llegue más o menos hasta aquí, así que lo voy a tener que hacer más cerca. Estos son los ajustes de los que hablaba. Como se ve, a ser la escena más complicada, pues vamos a tener que hacer más ajustes. Por eso es muy importante eh, no apretar el lápiz al hacer al hacer el boceto, hacerlo con lápiz. A mí no me gusta borrar demasiado, pero en caso de que tuviéramos que borrar, podremos hacerlo fácilmente. Y si hacemos directamente pues con un bolígrafo o algo así, no podremos. Bueno, ya he situado todos los elementos del dibujo. Sería el momento de empezar a, a hacer los detalles. Eh, bueno, podemos. ahora que está todo situado, puedo empezar por donde más me convenga, por diversos motivos. No sé, por la parte que me resulte más fácil, por la que vea más clara cómo hacer... No sé por qué he empezado por los brazos. He tratado de improvisar. Como veíamos en la lección de las manos, vuelvo a recordar cómo se hacían. Hago un círculo y luego pues me fijo un poco en mi mano. Miro cómo se colocan los dedos para hacer ciertas cosas. Y voy añadiendo, pues, como, digamos, como salchichas o chorizos. O, no sé. Esto con la práctica. Luego iremos... Recordando como habíamos hecho otras y no tendremos cada vez que ir mirando nuestra mano como se coloca. Aquí estaría el pulgar, un dedo, otro dedo y otro dedo. Vamos a hacerlo en este otro brazo. Y esta mano estaría así. Vuelvo a mirar la mía. Como veis es la mía como referencia. Ok. Más bien esta sería... Y como veis he tratado de representar la acción de pagar. Bueno, una cosa es que sepamos a, que aprendamos a, a colocar los personajes como queramos y otra cosa que luego seamos efectivos a, a la hora de, de representar la acción. Eh, ambas cosas son necesarias, pero bueno, si podemos representar muchas acciones diferentes, podemos intentar varias cosas hasta que lo consigamos. Si no dependemos de dibujar solo, pues una cosita que sabemos dibujar. Si vemos que no funciona, podemos cambiar cualquier cosa. Bueno, la cabeza es importante colocar dónde van a ir los ojos y la nariz antes de, antes de, de dibujarlos. Ahora ya sé dónde va todo, ya lo puedo dibujar. Una nariz, un ojo, el otro ojo, una ceja, otra ceja, la oreja... Y listo, ya tendría un personaje, bueno, le falta una mano la verdad. Ya que está pagando pues le va a entregar algo, no sé, un, un botelloide, no sé, cualquier producto que le haya vendido. Y este otro personaje pues lo he hecho un poco de espaldas. No hay por qué complicarse la vida, pero bueno, ya que lo he hecho de espaldas, pues podemos ver que tengo que tener en cuenta. Tengo que ver todo como desde atrás. Entonces la oreja, en lugar de estar, digamos, hacia la parte trasera de la cabeza, pues va a estar un poco más hacia la parte delantera y vista así como por detrás. Y va a estar todo visto pues desde otro punto de vista. También es importante, una vez que ya tengamos... Unos personajes habituales que hacemos, que practiquemos haciéndolos en diversos diferentes puntos de vista para que esto no nos limite a la hora de, de hacer todo aquello que queramos hacer. Bien, es hora de repasar los bordes y listo.